Si eres listo no dejarás de estar donde todos van A dejarse ver que para su está la calle principal Es agradable ser adulado, también reconocido y tal Sentirse bien apreciado justamente tarde de paseo, caminito de ida y vuelta. Ya al llegará al final, empezar de nuevo la rueda. Las señoras que controlan lo que pasa en el pueblo se saludan murmurando, ese no en De la benemérita, el alcalde contingente, el plural estilo Berlanga, el maestro que nunca aparece. Cada día va a la red la manada, sin salirse de la veredad, compartiendo falsas vidas en pura clase por ¡No salgas de casa sin palabras! No son... Si quieres ser feliz desconfía de todos, sinceramente yo prefiero este par y el micro abierto. ¡Uh! Sweet Esos cofres que tenéis ahí en la mesa es para que valoréis mi actuación entonces pongáis el dinero que os parece que vale no es para pasar la gorra es para que vosotros mismos valoréis si os ha gustado el concierto. Muchas gracias.